¿Vieron qué imagen más hermosa para el fondo de pantalla que, eh, que hice? Estoy hecho un diseñador gráfico casi. Bueno, gente, voy a explicar esto. Este es el video número 301 de este año 2022. Yo había prometido hacer 320 videos en este año y, y que en esos 320 condensara todo lo básico de la astrología que tienen que saber no llegué, no pude hacerlo, fue imposible así que lo que pensé es terminar con la luna en las casas eh, que vamos a estar terminando en el video 312 y los últimos 8 videos, o sea del 313 al 320 explicar someramente eh, algo de aspectos y hacer algunas lecturas de cartas de famosos de aspectos entre el sol y la luna, que fue lo que vimos. Y el próximo año, en el 2023, cuando reiniciemos este ciclo, hacemos el resto de los planetas que sería Mercurio, Venus, Marte, eh, Júpiter, Saturno, eh, Neptuno, Ur, eh, Urano, Neptuno y Plutón, eh, y los nodos y, eh, y Quirón. Bien, entonces vamos ahora a la clase de hoy. Eh, antes le pido, por favor, si no están suscritos al canal y les gusta lo que están viendo, suscríbanse al canal, denle clic a la campanita para que les avise cada vez que yo subo un nuevo video. Eh, dejen un comentario, compartan este contenido con personas que ustedes crean de su entorno, de amistades, de amigos, que ustedes crean que les puede interesar este contenido de astrología. Bueno, muchas gracias por todo eso y vamos a la clase de hoy. La clase de hoy, esperen, que voy a tomar un vasito de agua. No ando muy bien de la garganta. Luna en casa 1. Sentimental, profundo y leal. Casa 1 en cáncer. Así como lo estás viendo acá en el gráfico casa 1 en cáncer luna en casa 1 luna en cáncer entonces luna en casa 1 sentimental profundo leal casa 1 en cáncer inspiradores sensibles indecisos luna en cáncer protector sensible intuitivo hipersensibilidad eh, vulnerabilidad e inestabilidad <coughs> perdón por la tos bueno, no lo voy a editar por lo que si la persona que estamos estudiando tiene esta luna eh, en cáncer en casa 1 y esa casa 1 también en cáncer Podríamos estar ante una persona eh, que en ocasiones eh, es indecisa e inestable, pero la lealtad es su lema. O sea, hace cualquier cosa por ser leal. Eh, este, esta frase, estas frases, me estuvo ayudando. Eh, no me estuvo ayudando, las estuvo haciendo, se cargó el trabajo al hombro, la astróloga venezolana Mildred Peraza, eh, astróloga certificada por el CAF, estudió en el CAF, se graduó en el CAF y eh, me estuvo ayudando a hacer este trabajo porque yo no llegaba sino a este fin de año a darles todo. Luna en casa 1. Dijimos que es sentimental, profundo y leal, pero si esa casa 1, en vez de estar en cáncer, está en escorpio, otro de los signos de agua, lo hace intensos, voluntariosos y determinados. Eh, si la luna, en vez de estar en cáncer, como en el anterior ejemplo, estuviera en escorpio, es emocional, sanador, íntimo, apegado, manipulador perezoso, por lo que podríamos decir que estamos ante una persona eh, que aunque sean voluntariosos, son muy leales y muy emotivos. Perdón, aunque se vean voluntariosos, eso fue lo que escribió. Aunque se vean voluntariosos, son muy leales y muy emotivos. Bien, eh, luna en casa 1, sentimental, profundo y leal. Pero si esa casa 1, en vez de estar en escorpio o en cáncer, como en los anteriores dos ejemplos, estuviera en Pisces, son compasivos, imaginativos, soñadores. Y si esa luna estuviera en Pisces, representa intuición, idealismo, hipersensibilidad por lo que podríamos decir que estamos ante una persona muy sentimental muy compasivo pero que debería controlar su emotividad porque lo hace propenso a caer en depresiones bueno queridos amigos, amigas amigues con esto Terminamos eh, la clase de hoy y nos volvemos a encontrar mañana. Sí, claro que sí. Por supuesto, como todos los días. Mañana con la luna en casa 2 en los signos de agua. Cáncer, escorpio y piscis. Chao, hasta mañana. Que tengan un día maravilloso.